Y seguimos con más de Morada Azul, hablando de las energías limpias, las energías que podemos exportar en nuestro país y qué es la hidroeléctrica. Es justamente el tema especial que vamos a tocar y estamos tocando en esta jornada. Para ello nos encontramos con una entrevista muy importante. Estamos hablando del ingeniero Ricardo Michel, secretario general de la Cámara Boliviana de Electricidad, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Bien. Y también el doctor Luis Fernando Alcócer, abogado, para hablar sobre este tema que es tan importante. Iniciemos con el ingeniero Ricardo, por favor, ingeniero qué es una hidroeléctrica para que entienda a la población en palabras fáciles ¿qué de qué se trata qué es gracias buenas tardes este, en principio le agradecemos este, la posibilidad de presentarnos acá en su programa la hidroelectricidad es eh, una, una hidroeléctrica es una instalación en la que se convierte la fuerza del agua en energía eléctrica. Usualmente tenemos este, un, muchos componentes, eh, desde los embalses, las tomas, los eh, sistemas de conducción, aducción, la propia planta en la que se produce esta transformación de la energía, este, de la fuerza del agua, de energía eléctrica y por supuesto los componentes de transmisión que nos permiten ya contar en los centros de demanda con esa energía producida. En nuestro país ya tenemos hidroeléctricas, sí, ¿verdad? Sí, muchas este, las tenemos distribuidas en prácticamente eh, eh, todo el occidente del país, eh, ...y algunas en construcción, este, estamos hablando de Cochabamba, Potosí, La Paz principalmente... ...Cochabamba es el centro principal de producción de energía hidroeléctrica. ¿Es viable la generación de energías limpias en nuestro país? Eh, bueno, eh, la, la, la viabilidad depende de muchos factores, no de uno solo. Eh, tenemos que tomar en cuenta temas financieros, temas técnicos, temas regulatorios, temas ambientales... Eh, en general, hablando de la hidroelectricidad... Eh, el potencial hidroeléctrico de Bolivia es, es considerable, es, es interesante eh, y lo estamos aprovechando en, en muy poca medida lo mismo sucede con la tecnología solar por ejemplo, la energía solar la radiación solar que, que llega a nuestro país este, nos hace en una región privilegiada entonces se puede, se puede utilizar a, a aprovechar esta, esta tecnología este, por, por la gran cantidad de, que, del recurso que tenemos disponible. Eh, sin embargo, hay, hay, otras, eh, hay otros factores, como le mencionaba, están temas financieros, están temas de precios, están temas de demanda, que tienen que ser analizados caso por caso para ver la, la viabilidad específica de un, de un emprendimiento X. Eh, los procesos de maduración de estos proyectos son muy largos y su análisis toma en cuenta todo, todos estos factores, la consideración de todos estos factores. Bien, hablando ahora sobre las energías limpias que generamos en nuestro país. Por favor, doctor, si nos puede explicar cuáles son las funciones de la Cámara eh, Boliviana de Electricidad. Bueno, buenas tardes a toda la teleaudiencia, a tu persona y a todo el canal. Gracias por la entrevista. Soy Fernando Alcócer, gerente general de la Cámara Boliviana de Electricidad. Y bueno, nuestra cámara eh, existe desde 1976 y... Eh, en inicio se creó como ANELEC, que era una asociación de empresas eléctricas de distribución y en el transcurso del tiempo ha ido tomando cuerpo e eh, incorporando diferentes actores de la industria eléctrica de la generación, en su momento alguno de la transmisión y bueno, ahora tenemos eh, distribución y otros sectores que tienen que ver con, con el sector eléctrico. La Cámara Boliviana de Electricidad eh, es una asociación sin fines de lucro que aglutina a 15 eh, afiliados actualmente que, que son del sector eléctrico. Y bueno, trabajamos para contribuir eh, al sector eléctrico con diferentes eh, ideas y propuestas técnicas que se hacen al sector, eh, tratando de mejorar, coordinar eh, y defender también los derechos de, de, de nuestros afiliados. Eh, contribuyendo al sector eh, con diferentes actividades, webinars, foros, eh, que son casi mensuales y bueno, eh, siempre tratando de apoyar al, al sector. ¿no? Y En este tema de las energías eh, alternativas, energías renovables y lo que es la generación hidroeléctrica, eh, tenemos dos importantes empresas, bueno, eh, son, son cuatro en realidad que se dedican a la hidroelectricidad, a la generación hídrica, Está COBE, está Hidroeléctrica Boliviana, tenemos a SDB y a Sinergía, ¿no? que todas ellas están dedicadas a este rubro de la generación. Eh, me parece interesante poder tocar estos temas eh, de actualidad y creo que, como decía eh, el ingeniero eh, perteneciente a Corani hace un momento, hay mucho por explotar en la generación hídrica. Eh, tenemos un gran potencial y bueno, hay que hacerlo, ¿No? Sin olvidar que también dentro de las energías alternativas tenemos la generación fotovoltaica, la generación eólica, y otros tipos de generaciones que tenemos que seguir. Eh, Doctor, si me permite ingeniero también, hemos preparado el material para hablar sobre estas energías alternativas, estas energías limpias, porque este programa se caracteriza por eso, porque nosotros vemos y velamos por el cuidado de nuestra madre tierra. Así que vamos a ver el objetivo principal, sobre todo, que se tiene donde en estas energías limpias, con el acuerdo de país, de París, también, por favor, veamos este material. Un rápido y responsable despliegue de energía limpia y renovable es crucial para alcanzar el objetivo Acuerdo de París, que consiste en limitar la temperatura media global para evitar los mayores impactos del cambio climático. La evolución de la energía solar y eólica ha sido fuerza motriz para la transición hacia un mundo de bajas emisiones de dióxido de carbono en los últimos años. Sin embargo, a pesar de las apariciones de nuevas fuentes de energía, una tecnología sigue siendo la piedra angular de la combinación de energías renovables en algunas regiones de la Tierra la energía hidroeléctrica, que representa el 70% de la capacidad de la generación renovable del mundo, una porción que se eleva al más de 80% en América Latina, según la Agencia Internacional de Energías Renovables. Sin embargo, a pesar de la aparición de nuevas fuentes de energía, una tecnología sigue siendo la piedra angular de la combinación de energías renovables en algunas regiones de la Tierra. La energía hidroeléctrica que representa el 70% de la capacidad de generación renovable del mundo Una porción que se eleva a más del 80% en América Latina Según la Agencia Internacional de Energías Renovables Entonces el sector juega un papel clave en la implementación del Acuerdo de París Interesante lo que andás. y por eso hablamos la importancia de la energía hidroeléctrica en las energías alternativas. Ahora, por favor, eh, ingeniero, doctor, ¿cuál es, eh, hablando sobre el tema, si es amigable o no la energía hidroeléctrica? Tal vez el doctor si sí nos puede responder esto. ¿Esta energía es amigable con la madre tierra? Bueno, a ver, el, el desarrollo de una central hidroeléctrica, como nos indicaba el ingeniero Ricardo Michel hace un momento, eh, obedece a una serie de estudios de prefactibilidad y factibilidad eh, para su implementación. ¿no? Eh, hay que crear diferentes tipos de embalses, ductos, para lograr encaminar eh, la, la capacidad hídrica eh, de, de un embalse para realizar la generación en una turbina o en varias turbinas. Obviamente todo esto va a tener un impacto en el medio ambiente del recurso agua. ¿no? Eh, uno de los requisitos legales de la ley de medio ambiente y también dentro de la ley de electricidad para realizar eh, cualquier tipo de proyecto de generación eh, hidroeléctrica y, y cualquier otro tipo de generación o actividad de la industria eléctrica es contar con un estudio ambiental. ¿no es cierto? Y este estudio ambiental también va a tener ciertas medidas de mitigación ambiental y de seguimiento que se, quieren, que se deben hacer de forma periódica a la implementación. Por lo tanto, eh, en principio, la generación de hidroeléctrica es amigable con el medio ambiente. Pero puede tener algunos efectos nocivos por el derrame de algunos productos como aceites, digamos, en, en el tema de, de, de las turbinas. Y con el manejo hídrico del recurso agua eh, que pueden derivar en alguna sequía de algún sector que puede ser vecino a, a la central hidroeléctrica o su inundación cuando eh, los embalses son superados por el agua que es captada. ¿no? Eh, también con, con la vida y la fauna eh, eh, que, que está en el recurso agua, ¿no? Ingeniero, haber... tomando en cuenta todo lo que nos dice el doctor, ¿qué tan beneficiosos son las hidroeléctricas en nuestro país? Bueno, como, como decía Fernando, eh, hay que tener en cuenta que, a, a, a ver, las, eh, las unidades de generación hidroeléctrica tienen la gran ventaja de que no emiten mm, gases de combustión, no tampoco este, emiten calor residual, como en el caso de las termoeléctricas. Eh, sin embargo, de no tomarse precauciones durante su, la fase de diseño y construcción podrían sobrevenir impactos ambientales significativos eh, fundamentalmente asociados, como ya adelantaba Fernando con eh, la necesidad de inundar áreas extensas que pueden dañar ecosistemas completos eh, pueden provocar la necesidad de desplazar poblaciones Entonces, eh, en tanto y en cuanto se tenga cuidado de minimizar esos impactos por supuesto, el, el, el beneficio va a ser mucho mayor que el costo ambiental. Ahora, ingeniero, hablando de los ríos, ¿cuáles son los ríos en nuestro país que se aprovechan para generar esta energía hidroeléctrica? Bueno, tenemos este, los ríos de la cuenca de, de, de, de Corani, fundamentalmente el río paracti con, con varios afluentes que, que, que, que no me acuerdo ahorita, pero de repente podamos este, mirar el chanchullo en un ratito. Uh -huh. Acá en La Paz está en el río Songo, está en el río Miguillas, el río Taquesi, en Potosí está el río Yura, eh, y en, en Cochabamba tenemos un, un par más de cuencas este, que están siendo aprovechadas este, para, para, la, para la producción de electricidad. ¿Cuáles son los avances que ya se han experimentado con estas hidroeléctricas? Bueno, a nivel de avances tecnológicos, la, la, la base fundamental, la transformación de la energía potencial del agua en energía eléctrica, eso no ha cambiado, es lo mismo desde hace los 100 años y un poco más que tenemos esta energía disponible, ¿no? esta tecnología disponible. Sí se ha avanzado muchísimo, en primero esta, esta, esta concepción de que la, se, se debe incorporar criterios de amigabilidad ambiental en, en el diseño de los proyectos, eh, se ha avanzado muchísimo en la, en la tecnología eh, en, de control este, de, los, de los sistemas, se puede desde acá, desde la ciudad de La Paz, muy fácilmente operar una planta que esté en Santa Cruz o en Cochabamba o, o donde sea, eh, y la, la, la electrónica de potencia este, permite que el, las hidroeléctricas este, incorporen más allá de la sola energía a los sistemas, también estabilidad, que no haya fluctuaciones. ¿no? Entonces tenemos ese tipo de, de avances que se han dado pues, este, en las últimas décadas. ¿no? Doctor, teniendo ya el chanchillo quizá ahí, de los ríos que son de, bueno, eh, entonces, los que más... El, el, claro. el, el sistema hidroeléctrico del río Taquesi, como les mencionaba, funciona en La Paz, está aprovechando el, el, el río Taquesi, en el, en la central hidroeléctrica de Canata, de la empresa Sinergia, utiliza este, el sistema del embalse Scalerani en Cochabamba. El sistema hidroeléctrico Corani aprovecha el, el río Parácti, Corani, Canco, Candelaria, Tablas, Tolamayu, Cayarani, están todos en Cochabamba. Yura, en Potosí, utiliza el río Yura. Miguillas y Songo los ríos homónimos en La Paz. Esta no me acordaba, Jata que es el río Ayopaya en Cochabamba. Eh, San Jacinto, eh, el río Tolomosa en Tarija Y la planta Misicuni, pues el río Misicuni en Cochabamba No, Todos esos son los que se está utilizando Perfecto, doctor, hablando de porcentaje que se genere por las hidroeléctricas de energías limpias eh, ¿Cuánto podemos hablar, por favor, si tenemos este dato? Eh, ¿Y cómo, cómo es que se maneja de la parte legal también en las hidroeléctricas? Sí, ya, eh, Bueno, básicamente, digamos, la generación hidroeléctrica del total de la generación existente en el Sistema Interconectado Nacional representa el 20%. ¿no es cierto? Eh, desde el punto de vista legal, obviamente, igual que cualquier eh, tipo de generación, para proceder a generar eh, energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional o en un sistema aislado, es necesario contar con una licencia otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Autoridad de Fiscalización de electricidad y tecnología nuclear que es la AETN ¿no? entonces hay una serie de requisitos técnicos una serie de requisitos legales entre los cuales está el tema de la licencia ambiental eh, que deben ser presentados evaluados por el regulador antes de otorgar la licencia se firma el contrato correspondiente y bueno el operador puede iniciar sus operaciones a partir de ahí sin duda es un tema muy amplio, el tiempo siempre ha sido enemigo en la televisión. Muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros, ingeniero, doctor, y hablarnos de estos temas que vamos a hacer seguimiento porque este programa es eh, amigable con la madre tierra sobre todo y las energías eh, renovables, las energías limpias son las que ayudan mucho, sobre todo en los acuerdos internacionales que se tienen, como lo hemos visto, el 70% con la energía hidroeléctrica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y seguimos hablando de la energía hidroeléctrica, pero vámonos a una pausa y continuamos con más demoradas. ¿eh?